Te a si, te que, de, la, ¡San Tori! ¡Days fire! Era la La última vez. ¡Que no se les caigan las medias! Anju se unió a la Neo Alianza de las Sombras para averiguar lo que Mar david estaba tramando, y Lee decidió ayudar. Pero Mar david tomó control de Lee y lo puso de su lado. ¿Ah? Luego Mar david reveló que era hora de poner en acción su plan maestro. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? Se fue ese ratón, puedo disfrutar mi té. Viene tu línea ratón! ¡Ah! Y ahora comencemos con el episodio. Conozcan a la Neo Alianza. ¿Preparados, listos? ¡Vida Fuego! ¡Oye, sabes! ¡No juegas nada, mal! ¡No! ¡Soy muy bueno y tú vas a caer! Suficiente. ¿Ah? Solo están perdiendo el tiempo con vida batallas inútiles como esta. Si tienes algo que decir, ven aquí y dilo. ¿Ah? ¿A dónde se fue? Aquí estoy. ¿Ah? ¿O oh, oh. oh, buscas una batalla? Pues acabas de encontrar una muchacho. ¿Ah? Mm. Solo tendrás oportunidad si todos ustedes vida batallan contra mí. ¿Ah? Oh. ¡Vaya, si eso es lo que quieres! ¡Eso es lo que traes. ¡A la carga! ¡Vida a fuego! Ahora que Terry tiene a Windsor, no deberíamos tener problemas para derrotar a Mardaví. Sí, pero ahora también nos enfrentaremos a Anju. ¡Sí! La maldad nunca es fácil de vencer. Bueno, no vamos a rendirnos. ¡Oigan! ¡Aquí está Gwen. ¡Oh! ¿Qué cuentas, Gwen. Mucho tiempo sin vernos, ¿ah? ¿eh? Oye, Wen, ¿dónde está Lee? No me gusta esa mirada. ¿Qué sucedió, Gwen? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Es Lee. Se unió... a la Neoalianza de las Sombras. ¿Qué hizo? ¿Qué? ¡Vida fuego! Odio decir esto, Gwen. ¿Pero estás seguro de que Lino regresó por su propia voluntad? Aunque lo hubiese hecho, debemos tratar de salvarlo. Sí, debemos hacerlo. Pero no puedo creer que tengamos que salvarlo. Lo sé, seguimos perdiendo gente justo cuando deberíamos permanecer juntos contra Mardaví. david ¿Ah? Tenemos grandes problemas en el pueblo, Terry. ¿Qué tipo de problemas? La Neo-Alianza nos está atacando. ¿Están haciendo qué? Olvidé lo aburrido que era estar aburrida. Sea lo que te refieres, ¿por qué no hay ningún cliente hoy? ¿Creen que hicimos algo malo? No, simplemente algunos días son así. ¿Ah? ¡Miren, viene alguien! <risa> <risa> ¡Hola, qué desean! Un buen vaso de agua fría estaría bien. ¡Claro! ¡Liena! ¡Ya la traigo! Tenemos suerte de que nada nos haya sucedido aún. Lo sé, es por eso que tenemos que seguir antes de que algo nos pase. Aquí está su agua. Gracias, te lo agradezco. Por nada. ¿Los oí hablar? ¿Algún problema? O sea que no lo saben. Han atacado todos los pueblos cercanos y se les ha ordenado a todos evacuar y ponerse a salvo. ¿Qué? ¡Eso no puede ser cierto! Me temo que lo es, pero solo persiguen a los vidajugadores. jugadores. ¡Oh, no! ¡A todos los han convertido en piedra! ¿En piedra? La neo-alianza de las sombras, tenemos que detenerlos antes de que sea demasiado tarde. ¡Otro pueblo destruido igual que el anterior! ¡Con ese ya son cinco! ¡Debe ser obra de la neo-alianza de las sombras! Cielos, ¿cuánto poder? Eso digo yo, no importa lo que hagamos, no logramos exterminar a la neo de las sombras. Yo jamás me rindo. Sabía que me daría una buena vida batalla a uno de los exaliados de Kane. Es refrescante enfrentarte después de todos los vida jugadores débiles que he vencido. ¡No te permitiré! ¡Convertir a esos vida jugadores en piedra! Oh. Hmm. Yo creo que esta será una buena vida batalla, pero no creas que vas a ganar, Sly. Mm. ¡Estás acabado! Quizás me equivoqué. Esto puede ser más fácil de lo que pensé. Oh. ¡Vida a fuego! Oh. Uh. <risa> ¡Sly! ¡No! Ahora es mi turno Pagarás por lo que le hiciste a Sly ¡No! ¿Ah? ¿Eh? Uh. ¡Sly! Esta es mi vida batalla Así que adelante Eres muy valiente Sly Qué lástima Porque ya perdiste ¿Qué pasa? ¡No! Ah. Ah. Voy a proteger a estos chicos de ti nos derrotarás a todos. ¡Slide no! ¡Jamás ganarás! ¡Oh! Este pueblo es mío. Excelente, ya se lo hizo de nuevo. Parece que Sly no era tan fuerte después de todo Y yo pensé que Sly era tu amigo, Kane Es demasiado perdedor para ser mi amigo, siempre fue solo un peón mm. La amistad es solo un obstáculo Espero que me tengan buenas noticias, todo va acorde a nuestro plan, espero Por supuesto Bien, entonces podremos destruir muchos más pueblos Sí, señor Escuche, no deberían perseguir solo a los mejores vida jugadores en lugar de a todos No, debemos aplastar a todas las personas que se nos enfrentan No me conformo con menos que el dominio total No puedo creer que estemos de vuelta en el hogar del torneo de ganadores Hasta este poderoso lugar ha sido devastado Pobres, no pudieron detener a la neo-alianza de las sombras Me estoy cansando de esto ¡Cúbrete, Calvin! Oh, son ustedes, chicos ¿Me ¿No encuentras bien, Vinnie no, no se preocupen por mí, me sacudieron un poco, pero estoy bien ah, Debe haber sido una tremenda vida batalla Sí, bueno, parecía una verdadera guerra Oh, entiendo, o sea que tú solo observaste la batalla Quería participar, pero me noquearon y no pude levantarme Y de pronto todos los vida jugadores estaban derrotados ¿Por quién? Ah. ¿Quién era? Sí, Vini, ¿viste al sujeto? Mm. ¡Claro! ¡Nunca podré olvidarlo! No parecía ser muy fuerte, pero... ¡Cuando atacaba era como si no fuese humano! ¡Como si todo su cuerpo fuese el vida man. cielos! ¿Qué? Atención, el equipo de ganadores de defensa especial... ...reúnanse en la entrada del estadio. Repito, el equipo de ganadores de defensa especial... ...reúnanse en la entrada ¿Qué? del estadio. ¡Vamos! No, no, no. Miren eso... Cielos, nunca había visto a tantos jugadores en un mismo lugar Se reunieron para detener al jugador de la Neo Alianza que está detrás de este problema Con tantos jugadores no debería ser difícil Esperemos Oigan, es el campeón del torneo de ganadores ¿Qué? ¿Tú y tus amigos vinieron a ayudar, Yamato? Puedes apostarlo Apreciamos su oferta, pero tenemos esta situación controlada Creo que estás subestimando esta amenaza Esto no será tan fácil como piensas ¡Nos necesitas! <risa> Eres un gran vida jugador, pero te preocupas demasiado ¿Qué? Confía en mí, nos encargaremos de esto La neo-alianza de las sombras no tiene oportunidad Bien, muchachos, a moverse Tenemos trabajo que hacer Espero que tenga razón Y espero que su destino no sea convertirse en estatuas Odio esperar a ver lo que sucederá ¿Eh? Estoy sorprendido, Yamato ¿Eh? Sí, generalmente eres el primero en apresurarse cuando hay un pequeño problema Sí, lo sé, pero... Esta vez algo me dice que es mejor que nos quedemos aquí ¡Emergencia! ¡Emergencia! La neolianza de las sombras ha sido vista en el este ¡No! ¡Vista en el este! ¡Ese es el camino equivocado! ¿El camino equivocado? ¡Todos los vida jugadores que acaban de ver iban al oeste! ¿Qué? ¡Busquémoslos para que regresen Es muy tarde para eso, Roberto! ¡Nunca llegarán a tiempo! Tenemos que hacerlo nosotros ¡Ah! ¡Wen! Somos los únicos que podemos hacer algo, así que debemos hacerlo Aplastaremos a la Neo -alianza de las Sombras y traeremos ¿Ah? a Lee de regreso ¿Ah? ¿Entonces están conmigo? ¡Sí! Gwen tiene razón! No podemos quedarnos sentados sin hacer nada, así que andando no, no. Oh, oh, oh. Otra batalla, otra victoria ¡Alto! ¿Mm? Vaya, vaya, ya mato Sí, así es, ¿y quién eres tú? Soy Biarce, El que te vencerá antes de que puedas detener el plan de Mar david Sí, claro, te reto a una vida batalla ahora mismo ¡Vamos! <risa> si estás tan ansioso de perder... Entonces acepto ¿No? ¿Ah? es tu Vida Man? Impresionante, ¿no? Este es Mega Diablo Obsérvalo bien ¡Es el Vida Man que te enterrará para siempre! Vida Man Vida Man Acabemos con esto, Yamato ¡Ah! ¡Aún con Mega Diablo vas a perder viaje! ¡Nunca había visto un vidamán tan atemorizante! ¡Ese vidamán tiene algo extraño, algo no anda bien en él! ¿Qué quieres decir con eso? Realmente no lo sé, pero creo que es una mala idea vida batallar con él. ¿Y qué se supone que hagamos? ¡No me importa cuán peligroso sea! Este sujeto debe ser detenido cuanto antes, esto tiene que terminar aquí mismo. Tienes razón. Solo que eres tú quien va a terminar, Yamato. Basta de charla, hagámoslo. No puedo esperar para convertirte en estatua. Bueno, no tendrás que esperar, porque eso no sucederá. Ni a mí ni a nadie más. Nunca más. <risa> tu espíritu es muy fuerte. Será satisfactorio derrotarte. Empecemos. <risa> ¿Qué sucedió? ¿Dónde estamos? <risa> Para perder? ¡Es gracioso! ¡Iba a preguntarte lo mismo! ¿Preparado? ¿Listo? ¡Vida! ¡Fuego! ¡Explosión de poder Cobalt! ¿Ah? ¿Qué sucede? Ahora sabes que ni usando tu ataque especial podrás vencerme. ¡Te venceré ahora mismo! ¡Explosión de poder Cobalt! El ataque más poderoso de Yamato Quizás Yamato no pueda ganar ¿Cómo puede moverse tan rápido? Minnie B dijo que no era humano ¡Esperen! Quizás Yamato no deba usar ese ataque Solo porque sea su ataque más poderoso No significa que sea la mejor opción Porque es demasiado lento ¡Yamato! ¡Escúchame! ¡Usa tu técnica de fuego rápido! ¡Entendido, Gray. <risa> <risa> <risa> ¡No! No hay nada que puedas hacer para ganar. ¡No! ¡Ay! ¡Imposible! ¡Nadie puede esquivar un ataque así de rápido! Entonces, ¿listo para rendirte? No sé por qué custodiamos esto. Nadie sería tan tonto como para escabullirse en el lugar sagrado de Marta B. Muy bien, Marta B. Veamos si descubro lo que verdaderamente tramas. ¿Ah? ¿Qué es eso? Es una enorme fábrica que produce copias de Mega Diablo ¿Para qué fabrican tantos? ¿Qué es lo que planea Mardaví? ¿Ah? Ya veo... Le están inyectando energía a esos Vidamans Es extraño Hola Anju ¿Ah? Joshua, ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, bueno, no importa Me enviaron para llevarte a que vieras algo Viarse esta vida batallando contra Yamato Por favor, date prisa, Anju Para que no tenga que decirle a nadie que estabas aquí No lo entiendo Ni siquiera puedo acercarme a él De acuerdo, tendré que intentar algo que él no espera Veamos cómo manejas esto ¡Furialada! Buen intento, pero es tan inútil como tus otros ataques. ¿Cómo pudo hacer eso con un solo disparo? Tiene un increíble poder. ¿Lo ves? No puedes ganar. No dejaré de intentarlo. ¡Golpe de impacto Chrome! Nadie puede detener un disparo con tantas vida bombas. ¡Puede ser! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Explosión de poder cobalto! ¡Ahora! Esto es imposible. Es decir, ¿cómo alguien puede bloquear tantas vida bombas y luego lanzar un ataque tan rápido? ¡No hay forma de que un jugador normal pueda hacer eso! Ni siquiera Yamato es tan bueno. Claro que él no tiene ese vida man. ¡Eso es! ¡Por supuesto! ¿Qué? ¡Viarse no es tan bueno! En realidad es Mega Diablo quien le da habilidades sobrehumanas. ¡No puede ser! Eres más listo de lo que pareces, Bull. Mega Diablo es automático y usa el poder de los vida espíritus que la Neo Alianza de las Sombras absorbió. ¿Los que le robaron esos vida jugadores? ¿Por eso convertiste en piedra a esos pobres chicos? ¡Esto es horrible! ¿Horrible? Ellos deberían estar felices de formar parte de algo tan grandioso. Nunca podrían alcanzar algo así ellos solos. Poder, velocidad, control, precisión y fuego rápido. Mega Diablo tiene todas las fortalezas de los otros Vidamans y ninguna de sus debilidades! ¿Cómo puede ser tan desalmado? ¡Ja! ¡Eres un monstruo! ¡La Neo-Alianza de las Sombras jamás se saldrá con esta! ¡Sí! ¡Yo me encargaré de eso! ¿Ah? ¿Ah? ¡Basta aviarse! ¡Hasta aquí llegan tus malvados planes! Puedo vencer cualquier cosa que intentes ¿Quieres apostarlo? Vuelve a probar tu explosión de poder Cobalt ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Aquí va! ¡Explosión de poder Cobalt! ¡Ah! ¡Ah! Mega Diablo tiene tanto poder que puede destruir completamente cualquier ataque que Yamato le lance a Viarse. Dices que Yamato no tiene oportunidad de ganar esta vida batalla. Sí, ¿no es maravilloso? Sí, podremos ver el fin de Yamato. Y una vez que Yamato haya desaparecido, nada evitará que Viarse recolecte los vida espíritus de todos los del vida mundo. <risa> Yamato, es hora de retirarse Su vida man es demasiado poderoso para poder superarlo ¡Vamos, Yamato, aléjate! Eso no sucederá Un verdadero vida jugador jamás huye de una vida batalla sin importar qué suceda Pero esta vez es diferente, Yamato Si pierdes aquí, te convertirán en piedra Lo sé Pero prefiero ser convertido en piedra que en un cobarde Yamato Este sujeto no es más que un fanfarrón Y a los fanfarrones hay que enseñarles que la gente no teme enfrentarlos Esto es demasiado importante para retirarme no esperaba menos de ti, Yamato. Puedes esperar perder, viarse. Llegó el momento, tengo que ganar. Tengo que acabar en lo profundo y encontrar mi fuerza interior. Esto termina ahora. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yamato! ¡Ya ¡No! Todavía no estoy acabado ¡No! ¡Yamato! Todavía no he terminado contigo ¡Jamás me rendiré! ¡Oh, no! ¡Tú no! ¡Me detendrás! ¡No puede ser! ¡No! No te preocupes, Yamato Mar David seguramente disfrutará tu poderoso vida espíritu y disfrutará los espíritus de tus amigos una vez que los tome a ellos también. Pronto, todo el Vidamundo le pertenecerá a la Neoalianza de las Sombras. ¿Ah? ¿Qué es esto? Esto no puede estar sucediendo. No puedo creerlo. La energía de Yamato es tan poderosa que está sobrecargando a Mega Diablo. ¡Imposible! ¡Te lo dije! ¡Tú vas a perder ¡Detenemos! ¡Oh, Increíble, lo lograste, detuviste a aviarse La próxima vez no tendrás tanta suerte Dejaré que tu vida espíritu se haga aún más poderoso Y luego te lo quitaré ¿Eh? ¡Ah! Disfruta tu victoria mientras dure Porque no durará mucho Es el ejército de la Neoalianza de las Sombras No, nada de eso Solo es una pequeña parte de la fuerza que hemos reunido ¿Ahora lo ven? ¡No puede detenernos! Con tantos malvados vida jugadores en su contra, ¿cómo esperan Yamato y sus amigos detener a la Neo Alianza de las Sombras? ¡Es como vida batallar contra el mundo entero! Todos sabemos que Yamato no se rendirá hasta que encuentre un modo de detenerlos, pero si no lo hay, ¿qué hará entonces? ¡¿Qué hará todo el vidamundo?! ¡En el próximo episodio nos sabrán! Mega ah. 내가... 大和、